¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Luis de Love Freak y bienvenidos al episodio número 7 de Boku no Hero Academia. Estaré haciendo una reacción de toda esta serie, el cual de hecho los links pueden verlo aquí en la descripción, donde pueden ver todos los episodios que llevamos hasta ahora. Esto es la segunda temporada, recuerden. Y, y bueno, eh, en el episodio anterior vimos cómo están empezando estas competencias uno a uno y la verdad el tipo que, con el que Midori está a punto de pelear... De verdad me recuerda a, a, a ese villano al final de la primera temporada. No sé por qué. Tiene una aura que realmente me, me, me recuerda a él. Y bueno. Si quieren ver el episodio completo chicos. Recuerden que esto lo estaré haciendo en la segunda plataforma. En el cual el link está aquí en la descripción. Ahí pueden ver el video completo. Ya que en YouTube no puedo hacerlo debido a los copyrights. No sé. A mí también me frustra muchísimo. Pero bueno. Si quieren disfrutar el video completo sin cortes. Eh, lo pueden hacer en esa plataforma. Los links van a estar tanto aquí en la descripción. Eh, como en mis redes sociales en las cuales por cierto me pueden seguir en mi twitter en mi facebook los cuales están aquí en la descripción y bueno chicos si aquí solamente voy a poder poder dejar un pequeño resumen de lo que es la reacción así que acompáñenme en la siguiente plataforma <tose> Primera vez que Minoria se ve confiado en un combate de tu vida. Tenías toda la información necesaria, Minoria, qué igualmente lo renaste. ¿Qué tan largo era el proyecto ese, ese ring? ¿Lo logró? ¿Ah? ¿Qué? Marina. Sí, lo sabía. Esto no va a acabar bien para él. ¿En ¿Dónde quedó el tipo? <risa> <risa> Esa es mi expresión justo ahora. <risa> Están tratando de consolar al tipo. Ya visitamos. Ya visitamos. sentó la... de tocaste, no me da. ¿Y cómo no lo iba a estar? Oh, fuck. Ok, no sé dónde se fueron mis 20 minutos. Pero, ok. Muchísimas gracias por haberme acompañado, chicos. Ya lo saben que este video estará en la plataforma secundaria. Donde puedo subir el video completo. El cual el link estará aquí abajo. Y déjenme recordarles, chicos, que estamos en la carrera hacia los 800 seguidores. Así que si no están suscritos al canal, por favor, háganlo. Para poder llegar a esta increíble meta. Me harían muy, muy felices si lo logramos. Y bueno, no olviden dejar su like en este video chicos, muchísimas gracias por haberme acompañado y esperen el siguiente episodio muy muy pronto para poder alcanzar a la serie en, en su episodio número 9. Así que durante esta semana estaré subiendo algunos episodios para podernos al corriente. Muchísimas gracias por haberme acompañado chicos, soy Luis de Lobo Freak, bye bye.